Pasan en Discord, literalmente con los comandos. Ahora <risa> es que llega cheque, que como que se coda que están hablando El escándalo veo, uff, uff, buenas. Estamos leyendo la Santa Biblia al de vez. Noches, buenas noches, buenas noches. ¿Qué pasó? Pues nada, el otro mundo, papá. Bueno, solo Galeche que va a comprarme el pase de alta suelte. <risa> y aquí ya está diciendo que legal, si, ¿verdad, boludo? es como que te No he visto nada. llegamos Bajemos. Y vuelvo, De ya muy bueno. se muy bueno. Ayuda muy de no entonces de o sea, veo uno llega y le comentaba algo y ya está poniendo el meme. Así era peor, yo sí lo admito. Se levanta el video, pero. Entonces, aquí ya comenzamos con la parte de los comandos. O sea, como pegado. Entonces, vamos a buscar el feedback. Bus pero, ¿no te tan seguro? De eso yo como que, ¿eh? ¿Cómo así? Es dice, épico, oh, polé, que pedaz llega, polé. Desgáleses, pero, oh, <risa> Dios, eso, pero esto, por supuesto esto, que esto, no. Esto, ¡Oh! Esto. <risa> no, ay. Ahí me va, digo, a mí, mil. A sí. mí, me sí. checo. Galaxia es el mejor ambiente, probablemente, ¿no? Y aquí se la siguen comiendo. Y ya más sueño le daba. Más allá vacío, ¿Sí ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. ¿Qué me apretaba esta cosa? Tal vez. Galaxia es el mejor ambiente de serme. Pregúntame otra cosa, loco. Sí, sí. <ríe> Pregúntame otra cosa. Y ahí yo le pregunté: ¿Pebal es Mega Pel Galaxia? ¡No! ¡No! <risa> la nicotina te queda divando Y le puso los ojos ¡Epa! A ese mi del server, sí La nicotina se devueló de las comillas y Literalmente se develó. Después le de digo, ¿por tal te viene entonces? Y por supuesto que no Ahí ya Sí, después de lo que está el pan, Bueno, ya ver el video es menta de estudio no mames, pues son las 10 de la noche. Y ella que no contesta. O sea, eh. A, dar a la verga. Hasta llegamos con esta pequeña. Story time. Ah, por cierto, un sorteo para los que quieran. De comentarios, una ayudita en lo que sería guapo. Pues aquí les está dejando el link en este video en la descripción prácticamente. Nada, cositas así estas. También, que también te hacen sorteos. Muy buenos sorteos, wey. los sorteos. Los canales. Mira, por ejemplo, yo, yo acabo de estar un sorteo, chicos. Esto fue de emocionante. Fue de épico. lo grabado, pero se me pasó. Se me pasó la daya. Ya ahora yo se A tu hermano, la comenté la. Se y pues, ah, mi hermano ah Ah, sí, exacto <risa> A Mi no hermano se comió viste, disco ¿Cómo? tú no estás o algo, pues te amor? dejan aquí, ya sabes. Otro decir, otro trabajo, no, cosa, yo pero, destacan, la tiro, pues, pero eso, eso la, el otro día averigué eso de vos. Pues comentar cualquier es cosa, que te, van, te, te van a no te van a joder, no te van a molestar no, no me, sabía que te gustaba gustaban No huevoquín de que activos, es en la La cabita Como que quieran hacer una partecita así De toque de, de, de las cositas del grupo Tal vez para Para que se dé este momentazo Que pues, estoy grabando Puede ser, para, puede que no Aquí están los anuncios importantes También dejan guías ¿eh? O sea, muestran lo que van a sortear eh, Explicaciones manejamos Manejan también yo diría que manejamos, pero yo, yo prácticamente no manejo esto pero pues, en invitaciones como que si es cierta parte sí a la vez no Ellos quedan misiones para hacer no todos juegos Por ejemplo, jugar un parco el algo que llegue primero eh, El que haga mejor disfraz, tomar fotos En fin, también explican los detalles mía, Cositas que puedes llevar en todo o que te, te principalmente ellos necesitan y Que tú puedes conseguir para que te encades literalmente Cositas muy, pero muy baratas Imagínate que te dé no sé Cada alma eterna, dos hades O sea, ¿quién hace eso? Y bueno Yo pues, que 200 hades a lo último porque pues Cuando cae el nombre en, en, Pues en él o en el Bueno, principalmente en él Se pues, duplica, si cae en el pues se vuelve Pero chicos, eso es todo por hoy Y Solo una última cosa Intenté conseguir Esta pet Intentando conseguir todo el bendito día Desde hace como 3 días Haciendo lo mismo y nada Pero sí hemos llegado a conseguir este dragoncito pequeñito aquí cambiándolo por algunas toques iguales No sé si salir perdiendo o ganando También son nuevos paseos Y pues estamos en una combinación de toques iguales O sea llevar por lo menos una diferente En el equipo Y bueno pues eso sería todo chicos eh, Estaré sorteando no sé precios exclusivas por ahí vendiendo también, vendiendo pues nuevas, llevando toggles a personas que necesiten en estos días, sí, estaré ayudando a algunos que pues los deco.